Tras lanzar el gran sistema modular ARP 2500 en el año 70, el 2600 se presentó en el año 1971 y rápidamente se convirtió en el Sinte más popular del fabricante norteamericano ARP. Una de las grandes ventajas del 2600 era que, a diferencia de los sistemas modulares de la época, este se presentaba como un sistema compacto semimodular, es decir, que todos sus componentes compartían el mismo chasis y estaban precableados internamente. El ARP 2600 es uno de los sintetizadores analógicos clásicos más buscados por los aficionados en todo el mundo. Y también es uno de los más usados. Lo han usado artistas de todo tipo, desde Stevie Wonder hasta Nanny Snails, pasando por Jean-Michel Yard, The Who, Rick Wayman o The Bechmark. Tras adquirir la marca y relanzar el sinte monofónico Odyssey, CORE presentó en el año 2020 un nuevo ARP 2600, réplica del original, de edición limitada, que se agotó en el mismo momento de su lanzamiento. Ahora, core presenta el nuevo ARP 2600M, una versión al 60% del tamaño aproximadamente del tamaño original, eh, con conectores mini jack en vez de jacks estándar y eso sí, integrando los mismos componentes que equipaba el ARP 2600FS de edición limitada. Esta unidad en concreto que tenemos aquí es la versión 2600M Limited, que se entrega con un controlador Microkey 37 y con una llamativa maleta de transporte de color plata. Pero bueno, basta de historia y vamos ya a descubrir todas las funciones del ART 2600 y a escucharlo, por supuesto. Como hemos comentado antes, el ART 2600 es un Sinte semimodular. Esto quiere decir que sus componentes, los módulos que componen el Sinte, comparten el mismo chasis y están conectados internamente, pero también nos ofrece la posibilidad de interrumpir esas conexiones para crear nuestra propia ruta de señal o nuestro propio patch. Un ejemplo muy claro de esto es la asignación de las formas de onda para cada uno de los VCOs. Si nos fijamos en la sección del filtro veremos que cada VCO tiene preasignada una forma de onda. Esto significa que si no conectamos ningún, ningún cable el VCO1 nos está entregando una forma de onda cuadrada, el VCO2 una forma de onda de ancho de pulso y el VCO3 una forma de onda de diente de sierra. Pero eso también significa que si queremos escuchar una de las otras formas de onda de las que disponemos en cada VCO, tendremos que crear un patch. Y es tan simple como si queremos que el VCO 1, en vez de sonar con una forma de onda cuadrada, suene con una diente de sierra, pues simplemente tenemos que patchearlo. ¿no? Este sería el sonido sin el patch y este sería el sonido de la forma de onda de diente de sierra pacheada. Otro ejemplo es la modulación o la entrada de modulación del VCO2 en el filtro que está preasignada desde el VCO2 al filtro a través de la forma de onda senoidal. Si queremos usar otra forma de onda o otro VCO para modular el filtro, solo tenemos que pachearlo. Este sería el resultado sin pachear nada. Y este sería el resultado si pacheamos la forma de onda, por ejemplo, de diente de sierra otra vez, como moduladora del filtro. Una vez claro este concepto semimodular, vamos a ver qué nos ofrece el 2600M en cada uno de sus componentes. Lo primero que nos encontramos, empezando por aquí, por la izquierda, es la sección de preamplificador. Esta parte nos permite conectar una señal externa y enviarla a uno de los módulos controlando su intensidad o su volumen con este potenciómetro y este switch. Lo siguiente que vemos es una sección de seguimiento de envolvente, que también nos permite conectar una señal externa y enviarla a, con cierta intensidad a uno de los destinos de modulación. Otra parte muy importante es el modulador en anillo, el sistema de modulación en anillo que lo tenemos aquí preasignado el VCO2 modula el VCO1, pero podemos interrumpir las señales ¿no? y podemos definir cómo funciona a través de este interruptor. A continuación, vemos la sección de los VCOs. Los VCOs son los componentes que generan los sonidos básicos del SYNTE. Eh, tenemos tres VCOs en el 2600, son muy parecidos. Eh, a grandes rasgos, tenemos, eh, lo primero que vemos es un selector de frecuencia. Da la, la altura del tono del, de, de la voz, del oscilador un selector de afinación precisa o fina, las salidas para las diferentes formas de onda y los controles de intensidad de volumen de cada uno de los controladores que tenemos preasignados, como vemos aquí, o de las señales que pacheemos a estas entradas. En el VCO2 y 3 la situación es parecida. En el 2, como veis, también tenemos ajuste de afinación, ajuste fino, pero también tenemos un selector del ancho de pulso para darle forma a la forma de onda del ancho de pulso y las entradas de control con sus controles de intensidad. En el VCO3, pues lo parecido, lo, los mismos selectores o, o controladores que en el VCO2 y las entradas de control. Eh, un interruptor eh, que nos irá muy bien en el 2600 es este, el, el selector de audio conmuta el VCO para que funcione como un oscilador que podemos escuchar o como un LFO, un oscilador que, que gira a una velocidad más baja que nos servirá para modular otras otras, eh, otros módulos, otros componentes. Siguiendo con el panel frontal, el siguiente componente es el filtro. En este caso, eh, los controles principales, por supuesto, el corte de frecuencia, un ajuste también fino del corte, el ajuste de resonancia, y aquí vemos un selector de tipo eh, el 2600M nos ofrece dos tipos de filtro: eh, uno que simula el filtro de las primeras versiones del ARP 2600 y la segunda, el segundo tipo que simula la segunda versión, o las siguientes versiones. Eh, como vemos aquí, vemos las entradas de audio de control preasignadas a la modulación en anillo, a los VCOs, al generador de ruido y entradas de control preasignadas también a la envolvente y al VCO2. Esta entrada de aquí. Si no conmutamos nada, controla el corte de frecuencia con la altura de tono del teclado. A continuación vemos las envolventes. En el 2600 tenemos dos, una de tipo ADSR, como sabéis, ataque, decaimiento, sostenimiento, relajación, con sus controles, la salida. Luego también tenemos una de dos pasos, ataque y release o relajación. Un disparador manual que nos sirve para comprobar el sonido sin tener que tocar el teclado y un selector para conmutar el control gate, el control de, de arranque del teclado desde el mismo teclado o desde el circuito sample and hold, como podéis ver. En la sección VCA veremos primero el control initial gain que ajusta el voltaje inicial, si subimos el deslizador el synth suena aunque no toquemos. Entradas de audio de cada uno de los componentes están preasignadas, como veis, al filtro, modulación en anillo, a las envolventes, y cada una tiene pues, su volumen correspondiente. La sección de mezclador, eh, donde cada uno de los componentes, veis, en este caso tenemos una entrada preasignada al filtro, otra al VCA, con su volumen, tenemos salidas, eh, puntos de interconexión para, para crear patches, un control de panorama y una cosa curiosa que da un sonido muy característico es la rever ¿eh? El ARC 2600 incorpora una rever de muelles que la podemos escuchar. Que da un sonido muy característico. Si bajamos aquí a esta parte del panel nos encontramos un generador de ruido. Aquí si damos paso en el filtro tenemos el control de volumen y el tipo de, de ruido, ¿no? un selector de tipo de ruido. La siguiente sección que nos encontramos tras el generador de ruido o al lado son los procesadores de voltaje. Eh, estos procesadores son como unas utilidades eh, que nos servirán para crear o para ayudarnos a crear nuestros sonidos. ¿no? Los tres primeros controles que vemos aquí son inversores de voltaje, estos inversores lo que hacen es exactamente eso, invertir señales eh, que nos pueden ayudar a crear sonidos diferentes, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto sería si queremos, si estamos usando una forma de onda de diente de sierra para modular el filtro haciendo sonar el vc1, vamos aquí, y queremos un sonido distinto o queremos que la rampa de la forma de onda de diente de sierra, que tiene esta forma como una sierra, sea invertida, que en vez de subir y caer de golpe, caiga en una rampa, lo que podemos hacer es invertir la forma de onda, como lo haremos pues usando los inversores, la salida de la forma de onda de diente de sierra a la entrada y salida del inversor a la entrada de la modulación y como vemos... Ya la tenemos sonando. El último procesador que vemos aquí es un procesador lag o de retardo. Este procesador nos servirá para retrasar eh, señales o controles de voltaje que le lleguen. Una aplicación muy práctica para esto es eh, crear un efecto de portamento. Esta versión de 2600 no tiene portamento integrado. Si tocamos, pues suena... Hay un salto normal eh, entre el tono de las dos notas, pero si queremos que haya como un glissando, un portamento de una nota a otra, pues podemos usar este retardo de voltaje. ¿Cómo lo usamos? Pues así, bacheando la salida de voltaje del teclado a la entrada de retardo y la salida del retardo o lag, como vemos aquí, a la entrada de control voltaje del VCO1, que es el que tenemos sonando. Y ahora ya lo tenemos. La siguiente sección es muy interesante, es el sample and hold. Este circuito, sample and hold, lo que hace es capturar y reenviar el nivel o intensidad de una señal que recibe en su entrada. Lo envía a la frecuencia que seleccionemos en su control. Por ejemplo, si pacheamos una modulación con onda senoidal de un VCO a otro a través del sample and hold, el tono no subirá y bajará de forma fluida, como haría así. sino que lo hará escanoladamente a la frecuencia que seleccionemos en el sample and hold obteniendo una especie de arpegio, vamos a comprobarlo. Vamos a coger la salida del VCO2, vamos a entrarla en el sample and hold y ahora cogemos la salida sample and hold y la pacheamos a la entrada de control del vc 1 otra vez. hemos obtenido una especie de arpegio. Eh, otra aplicación muy característica, uno de los sonidos más asociados al sample and hold, y que de hecho es para lo que más se usa, es el sampleo de la forma de onda, de, bueno el sampleo del, del generador de ruido, que de hecho aquí vemos que está pacheado internamente. Esto crea un efecto muy característico que vamos a escuchar ahora mismo, eh, asignado por ejemplo al filtro. Vamos a ver. Como vemos, la entrada del sample and hold está asignada directamente al generador de ruido. Por lo que vamos a coger su salida, está aquí, y la vamos a pachear a la entrada de control del filtro. Y veréis el efecto, que os va a sonar enseguida. este control controlamos la velocidad. Observamos que hay dos altavoces. Estos altavoces son muy prácticos para programar sin tener que conectar los monitores del estudio y entregan un volumen muy aceptable para su tamaño. Y aquí vemos una serie de interruptores eh, que nos sirven para cosas diversas. Por ejemplo, las dos salidas de control de teclado que internamente están pacheadas, pero pues, podemos interrumpir para crear otras cosas. Una salida de, de control de modulación. Una aplicación muy sencilla, por ejemplo, es pachear la salida de modulación. Otra vez vamos a usar el control del filtro y con esto podemos controlar la altura del filtro con la rueda de modulación del teclado. Y por último, estas tres, eh, estos tres conectores son conectores múltiples. Esto nos servirá pues para mm, enviar un controlador a dos destinos a la vez. Esto, por ejemplo, si esta control de modulación la enviamos aquí, podemos enviar la modulación por estas dos salidas a la vez, a dos destinos diferentes. Y ahora sí, por último, si nos vamos al lateral, nos encontramos con la parte moderna del ART2600M. Eh, aparte de la conexión para el adaptador de corriente externo, vemos los puertos USB, puerto USB MIDI para el ordenador, un puerto USB para conectar un controlador, un teclado de control como en este caso, un puerto MIDI clásico de entrada, las dos salidas de audio en jack estándar y un, unos interruptores, unos switches que nos servirán para asignar el canal MIDI de recepción y también para ajustar el modo de autoapagado para ahorrar energía. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de patch o cómo crear un sonido haciendo un patch con el 2600M. El primero que vamos a ver es eh, cómo crear un sonido duofónico. 2600M, si no conectamos nada, eh, es un síntoma monofónico. Como veis, solo puede sonar un sonido a la vez. No podemos tocar dos notas a la vez. Eh, pero esto se puede solucionar gracias a el patch, gracias a las diferentes salidas que tenemos. Vamos a crear un patch duofónico. Primero voy a cambiar el sonido que tenemos porque estamos oyendo una forma de onda cuadrada. Voy a cambiarlo a una forma de onda de diente de sierra porque me gusta más suena distinto. Y ahora para crear el efecto duofónico, si os recordáis no podemos, ahora mismo no podemos tocar dos notas a la vez, vamos a solucionar esto, creando un patch duofónico. ¿Cómo? Pues usando la salida número 2 de control de teclado a la entrada de control del VCO2. Subimos el volumen. Voy a afinarlo un poco. Ya lo tenemos, veis. Vamos a ver otro ejemplo de patch basándonos en este que hemos creado, en este sonido duofónico. En esta ocasión vamos a usar la sección de preamplificador. Esta sección que hemos visto al principio de la explicación de los componentes nos permite traer o o importar señales de otras partes del Sinte para crear una distorsión. Es una, una de las aplicaciones más prácticas. ¿no? Vamos a coger una de las salidas, eh, en este caso la salida de aquí del VCA, la vamos a conectar a la entrada del previo y la salida del previo vamos a devolverla aquí a la entrada del VCA. Ya lo tenemos. Eh, vamos a ver cómo suena. Tenemos aquí un control de ganancia y el rango de ganancia. Vamos a exagerarlo. Esto nos permite, nos permite obtener efectos muy agresivos. El sonido. alter más interesante vamos a introducir la reverb vamos a aplicar otra modulación que hemos visto antes pero que nos va a quedar muy bien que es el sample and hold Vamos a hacerlo fácil, salida de Sample and Hold a ah, control del filtro, venga. Vamos a añadir un sonido más grueso usando el tercer oscilador. Que lo tenemos aquí. A ver cómo es. <risa> Otro ejemplo de patch o de exploración, eh, para este ejemplo vamos a usar, en vez del teclado vamos a usar un secuenciador, en este caso el SQ64 de Corp, en el cual ya hemos creado una secuencia, vamos a escucharla. Vale. para este ejemplo vamos a usar la sección múltiple de conectores de aquí eh, para enviar una señal de modulación a dos destinos a la vez vamos a usar el VCO2 como LFO, que va a modular el filtro y también va a modular el tono del tercer oscilador. Vamos a usar la onda estenoidal, la enviamos a múltiple, de múltiple la vamos a sacar y la enviaremos a la entrada del filtro, y haremos el efecto, y de la otra salida múltiple que nos queda, la vamos a enviar a esta entrada de control del VCO3 para hacer que este VCO se mueva en la afinación, para crear un efecto así un poco raro ahí encima de en la voz principal, veis. Un poco más de cola aquí. un poco más forma el sonido, vamos a añadir reverb, y por último voy a cambiar la voz principal del vco 1 estamos escuchando la forma de onda de diente de sierra, quiero, perdón, estamos escuchando la forma de onda cuadrada, quiero la de diente de sierra. con el VCO2 podemos controlar con el control de frecuencia controlamos la velocidad de esta modulación que escuchamos Bien, para este último ejemplo vamos a usar las entradas de audio del 2600M, la del previo y también la del seguidor de envolvente, eh, para procesar una señal externa como este móvil con esta aplicación, con la salida del móvil. Vamos a usar los conectores múltiples porque queremos usar la misma señal para varios propósitos, con lo cual conectamos aquí una de las salidas a la entrada de previo y aquí ya tendremos sonando, perdón, eh, salida del previo, entrada y ya tenemos sonando el móvil a través del ARP. Ahora vamos a usar la salida múltiple que nos queda para enviar la señal del móvil también al seguidor de envolvente y su salida una de las entradas de control del filtro, vamos a ver qué tal justo nos están llamando al móvil, bueno vamos a seguir Hemos conectado la otra salida que nos queda de múltiple al señor de envolvente y la salida del seguidor de envolvente a la entrada del control del filtro. Vamos allá. Esto nos permitirá usar el seguidor de envolvente para controlar cómo se abre y se cierra el filtro. ¿Veis? Con la intensidad de eh, la señal de audio que estamos enviando desde el móvil. Podemos darle un poco más de volumen, más de entrada. Como veis ahora solo tenemos sonando la señal de audio que nos llega del móvil, pero nos quedan los osciladores libres. Eh, aunque no tenemos ningún teclado vamos a usar el mismo sinte para crear un drone o una especie de base. Vamos a abrir el oscilador 1, que lo tenemos, el 2. Y el 3 también podemos usar uno de los osciladores. Vamos a usar el 3 como, como LFO para controlar, por ejemplo, para mover el corte del filtro. Acordar, eh. asimismo, aquí lo asignamos al FO Bueno y hasta aquí nuestro vídeo del ARP 2600M, espero que os haya gustado, si tenéis alguna duda o cualquier comentario que hacernos podéis dejarlo en la sección de comentarios, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hasta el próximo.